my solace. In search of stolen love. Taken before the ending. How cool this chapter's been. Don't care about the details. Just want you here again. We're dancing for the moment. We'll dance from night till day. I'm. Bienvenido a Las Nuches Infernales. ¿A Contamos historias en Esperus Dante. Yo soy el señor. Hola Habitante de terror ¿A dónde me voy a pasarme esta historia? Que se titula Nunca vayas Al colegio en la noche Es una historia Que yo Encontré en Youtube Yo quería compartir entre ustedes Pero entrará Escuchando De esta historia Pero será la narrará por mí Así que se ponga a los pantalones, ajustados, y lleva un rico tereré, en tu cuarto y pone a los auriculares para que veas su tiempo, para que, escuche un poco, de esta historia, que va a escuchar a toda tu vida, sin más que decir, adentro el video ahora mismo. Hola mi nombre es Manuel tengo 12 años, les voy a contar lo que me ha pasado hace 3 meses, comenzó cuando en la escuela había tareas, pero a pesar de que no llegaba tan alto las calificaciones, no me importaba mucho ya que solía a divertirme con mis amigos solo pasamos platicando, o oh bueno eso es lo que hacía todos los días, pero un día salí de la escuela y fui a comer luego, a jugar en el patio con mis amigos a las 6 de la tarde, estuve abriendo mi mochila para hacer mi tarea pero cuando lo abrí me de que no estaba mi cuaderno creo que estaba en la escuela pero por lo menos estaba cerca y planeaba ir en su casa de mi amigo antes para llamarlo estuve afuera de su casa y lo toqué en la ventana ya que estaba en su cuarto y lo dije andrés me puedes acompañar en la escuela debo recuperar mi cuaderno y andrés dijo está bien pero deber ir rápido porque si no mis papás me castigarían en ese momento salimos corriendo los dos para ir a la escuela por lo menos no estará difícil entrar en la cerca ya que tenía un agujero grande cuando entramos fuimos a entrar en la escuela estaba abierta la ventana andrés ayudó a subir y tuve que ir solo en mi salón para recuperar mi cuaderno fue en ese entonces que estuve corriendo en todas partes y lo peor estaba ya oscureciendo y por suerte traje mi linterna para ver el pasillo cuando encontré mi salón traté de entrar pero lo que sorprendió es que la puerta estaba abierta y yo pienso que se han olvidado de cerrarla así que tuve que entrar a traer mi cuaderno y cuando estuve un punto cuando escuché sonidos que le habían dado miedo se pudo oír como lamentos de alguien o gritos y naturalmente sentía que todo el cuerpo no se movía pero cuando vio un fantasma de color negro era como una sombra estaba acercándose y dijo lo siguiente vas a sufrir no debiste haber venido. Yo cuando lo escuché trate de salga pido posible. Pero de la nada un viento me estaba arrastrando y todas las sillas estaban bloqueando el camino los libros, se estaban cayéndose pero las puertas estaban cerrando y abriendo y hacía frío, miré que todo fue controlado por el extraño fantasma hasta mi linterna había sido arrojado a la pared provocando que se quebrara y de la nada he estado a mi amigo empujando las sillas para poder salir y me dijo Manuel debemos salir de aquí antes de que pase algo en ese momento. Salí corriendo para escapar pero el viento me había empujado provocando que soltara un cuaderno y cayera junto con Andrés en el suelo. Estaba a punto de entrar de nuevo, pero de la nada el santo apareció y dijo que no volviéramos o nos mataría y no nos quedó más que irnos y pudimos ver que muchos cadáveres salieron de la tierra. Comenzaba a seguirnos y nos atacaba con rocas y empezamos a correr cuando entramos en mi casa. Nos escondimos toda la noche nosotros estuvimos vigilando pero no había nada nos dimos cuenta que ese cadáver ya no nos sirvió pero al día siguiente nos quedamos dormidos vivimos que todo estaba normal pero mi amigo se había ido en su casa decidimos no hablar de lo sucedido y yo estaba asustado por lo que pasamos anoche y decidí decirle a mis padres que me cambiara de escuela ya que tenía problemas ha pasado tres meses en ese entonces estuve estudiando en otra escuela y a veces Platicaba con Andrés y saludaba a mis antiguos compañeros, pero de la nada todo cambió cuando alguien habían tocado la puerta de mi casa mira una hoja de cuaderno que estaba en el suelo lo leí estaba escrito con tinta roja decía. Te voy a encontrar y seré tu peor pesadilla desde hoy. ¿A qué puedo con tanto miedo, verdad? Preguntaré a mi familia, mi amor, mi hermano, ¿qué os ha parecido?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 You you're on the river, just like a river. <laughs>